Muy buen día, ahora vamos a ver cómo digitalizar los elementos de una carta topográfica usando ArcGIS Antes que nada es recomendable que la carta al momento de escanear cuente con una buena resolución y esté alineada correctamente El primer paso que vamos a hacer es georreferenciar la imagen Para eso en la barra Georeferencing, vamos a añadir puntos de control Punto en la imagen clic derecho, input x en y, colocamos sus valores, aceptar, clic derecho sobre la imagen, zoom to layer, colocamos la segunda coordenada, los valores de x y y, clic, clic derecho, input x en y, aceptamos sus valores de la segunda coordenada, clic derecho, zoom to layer, tenemos ya georreferenciada nuestra imagen. Podemos comprobar con la regla. Debe haber entre cada línea una distancia alrededor de 1000 metros. Bueno, estamos. Ahora para guardar la georreferenciación vamos en Rectify. Este es el directorio, todo esto. Guardamos. Aceptar. Y también la imagen actual la podemos guardar. Update. Georreferencia. Correcto. Ahora el siguiente procedimiento que voy a hacer es simplemente para darle un mejor realce a la imagen. Es decir, lo puedo hacer con cualquier graficador. Cierro ArcMap, después lo vuelvo a abrir. Busco la imagen en el directorio. En este caso simplemente le voy a hacer unos ajustes en Photoshop que me permitan visualizarla mejor. Y en el momento de vectorizar, de digitalizar, sea más fácil. Por eso voy en imagen, puedo optimizar el contraste y suelo usar este filtro artístico, bordes añadidos que me resalte los bordes le pongo la intensidad del borde máximo ok, acá también en la imagen en ajustes, en umbral le aumento un poco creo hasta ahí sería correcto veo que sea lo más nítido posible y estén de la mejor forma resaltadas Ok, guardo la imagen, abro ArcMap nuevamente, vuelvo a cargar las capas. En este caso tendría ya la 2, la inicial, la carta 1, la que la exporté con la georreferenciación. Aceptar, en este caso la que modifiqué fue la carta 1. Ya se ven los cambios. Lo que debo hacer aquí es este transformar esta um, imagen en valores binarios, para lo cual voy en propiedades, aquí mucha atención, escojo en la pestaña Symbology, Stretched, banda 1, ok, procedo con clic derecho, Date, Export Date, muy importante, señalo el directorio, muy importante activar esta, esta casilla, User render ok, aceptar, guardar ya la tengo prácticamente no se ve ningún cambio puedo eliminarla remover la primera imagen ahora voy a activar la la, la herramienta ArcScan. scan ¿Ya? aquí debería aparecer esta, esta imagen pero hay que también asegurarse que dentro de las extensiones se encuentre activada ArcScan. Close. Luego voy, clic derecho en las propiedades de la nueva capa, en Symbolo, yo mismo, en Unique values Si sí, le doy que me construya los atributos y en Classify, Classified, selecciono que esté en dos colores, como es binario. Ok, ya, muy bien. Ahora voy a proceder a, a crear elementos, Nuevo Shapefile. En este caso creo una capa en New Shapefile. Sería Curvas para curvas de nivel tipo polilínea. Selecciono su proyección. En este caso deben seleccionar en la suya para su área de estudio. Ok. Voy también a crear una de ríos y un polígono para el lago. Ahora el lago. Este ya es tipo polígono. Ok, puedo colocar esta herramienta por acá arriba. Ahora inicio edición, start editing. Selecciono mis curvas, continuar. Y vemos que se activan ya la, la, los, las herramientas de la, de la capa de la barra de arc scan. Aquí existe por ejemplo el raster de clean, clean up. si damos iniciar edición y vemos la, la paleta, tiene algunas opciones que pueden ser muy útiles que sería recomendable que usted las revise. Por ejemplo puedo usar el borrador para eliminar áreas que no, que no me sirven, por ejemplo los, los bordes. O el lápiz para marcar continuidad en algunos elementos que lo requieren. Bueno, antes de continuar voy a la capa curvas a agregarle un campo para la cota que olvidaba. Recordemos que para agregar campos debe estar en stop editing. Abrimos la tabla de atributos, add field, add field, seleccionamos cota. Pues el tipo W. Ok. Cerramos. Y volvemos a iniciar edición. Ahora en Create Features vamos a empezar a digitalizar las curvas. Lo que normalmente nosotros solemos hacer es digitalizar manualmente. Una. Tenemos como en este caso. Lo estoy haciendo. Y ahí corre muchos errores. Pero la ventaja de ARXCAN es que tiene algunas herramientas que nos pueden facilitar. Como por ejemplo, la primera, esta que dice Raster Trace. Si yo doy un zoom en esta parte. Esta herramienta me permite primero marcar un punto. Luego el siguiente, indicarle la trayectoria. Y hasta que no encuentre una intersección, para. Y así podemos hacer con, con el final. Pulsamos F2 para terminar de construir la polilínea. Otra herramienta muy importante es la de esta contigua que dice vectorization trace between points. ¿Esta qué significa? Marco un primer punto y le digo dónde finaliza el siguiente punto. Y de esta forma, F2 hacemos un zoom al, al layer y vemos que me ha construido automáticamente la curva por ejemplo voy a seleccionar otra curva esta de aquí de 3400 voy a hacer un zoom y voy a combinar las tres herramientas de forma manual y la de vectorización automática entonces inicio ¿vale? inicio construyendo mi curva Puedo alternar, puedo seleccionar esta, la de vectorización, hasta la siguiente intersección. Acá puedo pasar con la de dos puntos, simplemente hasta acá. Ahora, como tenemos el número, eso tendría que hacerlo manualmente. Line, lo hago manual, puedo cambiar a la de. A la de 3 de vectorización automática me encontró el otro punto. Acá puedo cambiar, puedo cambiar hasta acá que me siga ahora la trayectoria. Aquí puedo decirle hasta aquí nomás. Acá también que se pase acá. Acá puedo, debo cambiar manualmente. Lo haría ahí. El siguiente lo cambio. Y así voy combinando. Hasta finalizar mi, mi curva de nivel F2. En este caso como es recomendable ir anotando sus valores. Al inicio puesto que al final. Esto traería un poco más de trabajo y dificultad. Entonces clic derecho. atributos En cota le vamos a poner. 3.000. 400 aceptamos y podemos este continuar digitalizando digitalizando las siguientes este los siguientes elementos como por ejemplo el río si voy a digitalizar el el río cambio que sería el río selecciono y puedo digitalizar en este caso podría hacerlo manual si es muy corto ya o también combinar con, con estas herramientas un paso muy importante es que es se, se, se presenta es justamente durante la trayectoria de la construcción hay que tener muy en cuenta por ejemplo si yo quiero digitalizar esta curva de nivel y selecciono un punto, la que estoy marcando y veo que viene acá, por acá, por acá y finaliza acá, yo quiero hacer de una sola es recomendable y por segmentos porque muy bien pues, lo que hace Arkescan es encontrar el camino más cerca entonces hasta aquí estaba bien pero acá podemos ver que cambió la ruta F2 eliminamos entonces lo correcto sería ir de aquí hasta aquí el otro punto márcalo hasta aquí el otro hasta aquí siempre hay que intentar colocar lo máximo posible dentro del centro de cada, de cada curva. Por ejemplo, si yo coloco un punto que, que está afuera, me va a marcar este error. Por eso hay que ser, eh, tratar de ser un poco precisos y trabajar a un buen, a un zoom adecuado. Ok, aceptar F2 y así voy a culminar con todas las curvas digitalizándoles y colocándoles sus valores de las cotas y vemos que he finalizado puedo activar la capa inicial que también es muy importante para ver eh, irse fijando porque a veces en blanco y negro no no se ve muy bien entonces sí, es bueno apoyarse también en la carta inicial aquí también ya tengo la tabla de atributos con sus respectivos valores de las de las cotas Puedo ya terminar la edición, stop editing y guardar, le doy a aceptar, guardo todos mis cambios. Una de las ventajas de utilizar la herramienta ArcScan para digitalizar es la principal, nos ahorra tiempo y también así este errores en la digitalización. Muchas veces cuando lo hacemos manualmente podemos desviarnos de su trayectoria. Y una vez que se ha completado la información podemos utilizarla para procesamientos posteriores como en este caso realizar un modelo de elevación digital y lo que sea en nuestro, de nuestro interés. Muchísimas gracias, muy amables por su atención, gracias por visitar el blog y muchas gracias a todos quienes me siguen por las redes sociales. Hasta pronto.